Uno se pone en pie y, y si usted trae una biblia vamos a leer una porción que está en el libro de Eclesiastés, capítulo 3 amén cuanto esté en esa porción usted puede decir amén libro de Eclesiastés, capítulo 3 voy a leer el, algunos versos para que podamos eh, comenzar este culto podamos comenzar este tiempo de de cantos y continuar un tiempo de adoración al dios que nos ha dado la vida todo tiene su tiempo dice la escritura todo lo que se quiere debajo del, del cielo tiene su hora amén en la vida y en la, en, la, en la vida secular y en la vida espiritual todo tiene un tiempo todo todo la biblia dice que hay un tiempo para nacer hemos nacido hemos renacido hay un tiempo de morir la escritura lo dice claramente un tiempo de morir al yo y un tiempo de plantar dice la escritura cuando trabajamos y sembramos la palabra tiempo de arrancar lo plantado todo tiene su tiempo dice la escritura tiempo de matar tiempo de curar tiempo de destruir tiempo de edificar amén cuando cuando estamos en la palabra vamos a edificar siempre si el fundamento no se altera si fueren destruidos los fundamentos dice la escritura entonces el tiempo de edificar siempre debe de ser parte de nuestra vida cristiana el tiempo de llorar dice el verso 4 tiempo de reír tiempo de endenchar y tiempo de bailar amén tiempo de buscar tiempo de perder tiempo de guardar tiempo de desechar amén tiempo de romper dice el verso 7 y tiempo de coser tiempo de callar tiempo de hablar si seguimos leyendo podemos ver cómo dios habla de una manera total y ese es el tiempo de dios sabes no es el tiempo de pensar en el problema es tiempo de gozarnos es tiempo de cantar es tiempo de gozarnos en la presencia de Dios. Amén. Si tú vienes con un corazón dispuesto, gozate en la presencia de Dios. Que nada te robe, que nada te quite, que nada te distraiga, que nada te detenga de glorificar el nombre del Señor. Amén. Vamos a exaltar el nombre de Jesús. Vamos a exaltar el nombre del Señor. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Espíritu Santo porque este es el tiempo Tuyo es el tiempo de venir a tu presencia Señor es el tiempo de gozarnos es el Tiempo de alegrarnos contigo Señor Gracias prepara los corazones Señor y Bendice a todas las familias que están Aquí presentes bendice a aquellas familias Señor que están en camino y Señor nos Gozamos en tu presencia te damos gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Aleluya, Dios es bueno. Amén y Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra que todo lo creado... Dan testimonio de Él, ¿verdad? Él creó los cielos y la tierra. Nos creó a nosotros, a su imagen y semejanza. Todo lo que hay, todo lo que existe ha sido creado por Él y para Él. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Vamos a glorificar su nombre con un corazón humillado, con un corazón limpio, con un corazón humilde. Te damos gracias Dios en esta noche. Cielo y tierra cantan tu nombre, la creación exalta tu gloria. Cielo y tierra cantan tu nombre, la creación exalta tu gloria. ¡Eh! Hey, hey. Dios Estamos aquí para adorarle Estamos aquí para exaltar su nombre Vamos a darle una ofrenda Agradable a, a Él Pongámonos a cuentas con el Señor Día a día Ofrenda que traigo de rodillas ante ti yo declaro eres mi Dios mi vida nada es sin ti toma mi mano y guíame susténtame con tu amor. Y hoy te amo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 aplaudes fuerte hay un dios que está con nosotros día a día a pesar de las pruebas de las adversidades tenemos la confianza de que él va delante de nosotros pero también nosotros tenemos que ponerlo a él primero en todas las circunstancias de nuestra vida Cuando nos vaya bien y cuando también estemos pasando tiempos de dificultad Glorifiquemos el nombre del Señor No solamente en la abundancia Siempre en la escasez y en la abundancia Tenemos que glorificar el nombre de Dios Amén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 Jehová de los ejércitos Cuentan de un Dios de maravillas dándole poder a su pueblo gracias a él conquistaron reinos tomaron ciudades en su nombre fue cantando otra vez gritando Acompañado de sonido de bocina Fue cantando, otra vez gritando ¡Aviva voz a su Dios! Columna de fuego, tú en el desierto Peña, peña de ore para todo el sediento Columna de fuego, tú en el desierto Peña de oré para todo el sediento Le llaman guerrero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 Dios, que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él, conquistaron reinos, tomaron ciudades de su nombre. fue cantando, otras veces gritando, acompañado del sonido de bocina. Fue cantando, otras veces gritando, ¡Aviva voz! A su Dios, columna de fuego. Desierto, peña, peña de ore para, para todo el silencio, silencio, columna de fuego, yo en el desierto, peña de ore para todo silencio, el viento, me llaman guerrero, me llaman guerrero, me llaman, llaman, llaman, llaman guerrero, Jehová de Pon aceite en mi vida Señor, mi la para viva oh, Y me gozaré Y me alegraré Él me ha vestido de lino fino el gozo de su salvación Y me gozaré me alegraré Y me alegraré a las bodas, a mi rey pronto veré. A ver, con aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Con aceite en mi vida, Señor para viva si sí, pon aceite en mi vida Señor de tu fuego en mi corazón pon aceite en mi vida Señor mi lámpara viva hoy. y me gozaré y me alegraré Él me ha vestido de lino fino del gozo de su salvación y me gozaré, y me alegraré, convidado he sido a las bodas. A mi rey pronto veré, a mi rey pronto veré, a mi rey pronto veré, a mi rey pronto veré. gracias a dios si ¿Sí le puedes bajar vamos a leer la biblia en el libro de proverbios capítulo número 11 amén bájale a los a los monitores proverbios capítulo 11 amén está conmigo verso 24 Tenemos un Dios hermoso, Proverbios 11.24 Hay quienes reparten, dice la Biblia, y les es añadido más. Amén. Léalo conmigo, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Amén. Una de las cosas que la Biblia nos, nos enseña es que tenemos un Dios que sabe dar. Él dio a su Hijo, nos dio vida, nos dio el perdón de pecados, nos ha dado la posibilidad de ser salvos. Dios es un Dios que da. Y Él nos dice, cuando tú das, dice, Él te añade más. No se trata de recursos, se trata de un corazón cuando tú tienes la palabra y tú la compartes, tú estás dando, estás extendiendo el reino de Dios. Dios te da más para que tú des. Amén. Y en este tiempo vamos a orar por los trabajos, vamos a orar por la salud y vamos a orar por las ofrendas que serán levantadas. La Biblia nos dice que debemos de dar cada uno como proponemos dentro de nuestro corazón. Y si tú hoy preparaste una ofrenda, no importa lo que, lo que sea, Tú estás cumpliendo esta parte Amén Las ofrendas se preparan Y se dan de forma voluntaria Señor, te agradecemos esta noche El privilegio que nos das De tener, Señor, un, un tiempo de, de adoración, Padre Un tiempo de, de ofrecer Y queremos darte una ofrenda, Dios Una ofrenda agradable a Ti, Señor Bendice, Señor Nuestro trabajo, la economía, la salud y te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios es bueno. Amén. Gracias a Dios. Se lo romperá tu espíritu caerá sobre mi ser los muertos vivirán los enfermos sanarán su reino se establecerá y un encuentro contigo jamás seré igual Despierta mi espíritu, despierta mi corazón seré igual despierta mi espíritu despierta mi corazón ¿Cuántos han visto la gloria de Jesús? He visto tu gloria He visto tu, tu poder Me conformaré Vamos, cántale Yo quiero más de ti Y no descansaré Hasta ver tu reino He visto tu gloria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 Jesús Gloria a Cristo Jesús ¿Cuántos ¿Cuántos se gozan en esta noche? Hay un tiempo En el que tú y yo podemos Orar, interceder Amén Nunca es en vano La intercesión Siempre la intercesión Trae algo poderoso Cuando tú oras a Dios y tú le pides que sea su voluntad obrando Dios se mueve poderosamente Y en esta hora vamos a orar por los enfermos Amén, levanta tu voz conmigo Al final todo el grupo si sí, pueden estar terminando el, el mensaje Vamos a orar Señor Creemos que tu palabra Señor es verdadera Y que el Espíritu Santo Señor trae Sanidad a los cuerpos Señor En el nombre de Jesús Creemos que Los muertos son Resucitados Los enfermos sanan por el poder De tu palabra Señor Y Señor si alguien aquí en este Lugar tuviese algún Síntoma Señor De enfermedad Nosotros lo atamos Y lo echamos fuera Dios En el nombre de que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, gracias, porque tú nos fortaleces, porque tú nos traes descanso Señor, porque tu palabra dice, será medicina a su cuerpo y refrigerio a cada uno de nuestros huesos. Señor gracias, gracias te damos Señor, recibe gloria, alabanza y honor en el nombre de Jesús Amén. amén. Qué gusto estar aquí. Doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. Tomen su lugar. Bueno, salúdense. Saluden a tres, cuatro hermanos. Salga de su lugar. Dios es bueno. Si lo puedes poner un poquito más de agudo, es el primer botón verde. Sí. Gracias a Dios. Dios es bueno, amén Traemos un Un deseo de que Dios Se siga moviendo En las vidas, amén Ese es el deseo De cada uno de nosotros Y bueno, pues tenemos eh, el día sábado la reunión de jóvenes a las 6, retomamos el trabajo. Y el día domingo, fíjese bien, tenemos dos reuniones el domingo, las 9.30. Tenemos reunión a las eh, 12. En la segunda reunión, en la reunión de las 12, eh, estamos preparando algo para los niños en la parte alta. Una sorpresita ahí que les va a gustar a los niños Y si tú eres pequeño pertenece perteneces a esta casa Invita a alguien Invita a alguno de tus amigos Algún familiar Vamos a traer eh, algunos dulces Embolsados en bolsitas Voluntariamente Vamos a traer eh, coditos sándwiches Y juguitos Amén Hoy nos, regalo, nos llegaron 50 pelotas Amén Y nos llegaron 50 relojes para los niños Amén Sin pedir Dios Entró un joven y dijo Traigo esto para ustedes Y Dios siempre da Dios siempre suple, amén Entonces algunas cosas Las vamos a, las vamos a utilizar aquí Y vamos a compartir con nuestros pastores En la tarde Porque vamos a ir allá también Ahorita doy el aviso pero Vamos a entregar eso a los niños y si alguien aquí presente Quiere traer algo Puede levantar su mano Sándwiches Bolsitas de dulces ya hechas Codito, es codito ¿Sale? Entonces ¿Quién anotó Modesta? Con mi hermana Modesta Por favor, ella lleva el control Rodrigo, ¿Ustedes qué traen? Mis hermanos traen boin De los pequeños, gracias a Dios Dos cajitas con mi hermana Modesta de este lado nadie Gloria a Dios Bueno pues mandé un mensaje También en Kids Un video, hagan caso al mensaje Respondan Amén, tú eres parte De un trabajo con los niños Tú puedes bendecir a Esos niños, amén Damos gracias a Dios Por lo que Dios Permite que hagamos, amén Por la tarde vamos a ir a Chalco nos hicieron la invitación Va a haber un, un testimonio Y van a, vamos a apoyar también A nuestros pastores No les vamos a pedir nada Solamente que quien quiera ir Se acerca conmigo Amén. A muchos se les acabó el De ir, a acompañar Se les acabó ese deseo de ir No vivas un evangelio así Ve con una visión Entonces nos vamos a ir de aquí Tres y media Para poder apoyar a nuestros pastores Cuando me habla el pastor Yo siempre estoy presente Entonces Vamos a apoyar ahí Vamos a llevar algunas cosas Para dos piñatas Que van a romper Y Algunos jugos también Pero no lo vamos a Pedir a la iglesia Lo vamos a proveer De parte de la iglesia Amén Entonces quien quiera ir al final eh, Se acerca conmigo Y así hacemos el, el trabajo juntos Damos gracias a Dios Estén orando por todo lo que Dios eh, nos permite hacer. Y el día 23 de mayo, si tenemos vida, vamos a salir a la Sierra de Oaxaca. Vamos a llevar el fútbol con valores a los niños, actividades deportivas y después un cierre. No se va a poder en la iglesia porque me decía el pastor, no, en la iglesia no caben. Se esperan 350 niños cerraron una escuela de la comunidad y vamos a llevar este evento, amén. Y decía el pastor, eh, nosotros vamos a proveer la comida y un amigo me decía, yo quiero participar en, en esa actividad, déjenme la comida para 500 personas. Dios siempre añade y abre las puertas. Amen. Entonces estén orando por esta actividad, 23 al 27 de mayo. Amén. Damos gracias a Dios. Vengan los niños, vamos a orar. Para esta actividad en la sierra de Oaxaca, les voy a pedir a los que tienen niños, a los que tienen niños aquí, que nos hagan favor de hacer una carta para los niños de allá. Pónganme atención porque mi hermana Lina está coordinando esa parte. ¿Hay respuesta de los padres? Acérquese con los padres y usted me reporta qué le dicen ellos Amén Necesitamos tener conciencia de lo que Dios nos manda Y que usted respete las autoridades que Dios ha puesto Entonces yo pedí que estuvieran ahí participando Que siéntese con su niño Y que haga un dibujo para los niños de la sierra Que tenga que ver con el fútbol Que le ponga un versículo, un dibujo, lo que usted y el niño puedan desarrollar. Amén. Se lo estoy pidiendo como una instrucción y usted me reporta qué padres están colaborando y qué padres no para poder hablar con ellos. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a agradecer a Dios. Cierren sus ojos todos. Cierren sus ojos hoy todos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Espíritu Santo, por todos y cada uno de estos pequeños. Bendice sus corazones, sus vidas Los ponemos en tus manos Y creemos que tú eres Dios Dios en sus vidas En el nombre de Jesús Gracias, amén Amén, gracias a Dios Damos la bienvenida A Dorotea Flores Y a Dulce Vanelli. Se encuentran con nosotros Damos un aplauso al Señor por sus vidas Vienen por primera vez, sean bienvenidas Damos gracias a Dios que nos visitan en esta hora Y que Dios bendiga sus vidas, amén Estuvimos hablando de, de, de algo hermoso que la Biblia enseña Las cosas siempre suceden Todo lo que Dios habla y lo que ha hablado desde el pueblo de Israel, por medio de los profetas, los discípulos de Jesús, los apóstoles, todos han hablado una palabra de parte de Dios y se ha cumplido. Las cosas cuando Dios las expone son verdaderas y Dios las cumple. La Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y Él hará. Él habló algo y él lo ejecuta. Entonces eh, estuvimos hablando de, de cómo Dios cumple sus promesas y las cosas en las vidas de nosotros suceden cuando hay obediencia. Vimos una figura de de Esther, una mujer, gracias, mi amor, que con un valor entra en la presencia del rey y, y expone su vida, pero ella eh, logra puede llevar al corazón del rey a, a, a otorgarle esos beneficios no importando que ella tuviera la limitación de entrar entró dice aunque perezca yo pero quiero ver al rey interceder por el pueblo exponer la causa entonces estoy seguro de algo yo y aquí lo puse que la fe fíjese bien es lo que hace y asegura y seguirá siendo la diferencia en la vida de las personas Amén La fe La fe Es lo que hace la diferencia en la vida de cada uno de nosotros La fe Puedes tener un gran conocimiento Puedes llevar 20 años en el Evangelio 30 años, pero si no hay fe, déjame decirte que todo el conocimiento y todos los, los, los, los momentos o los tiempos que tú puedas llevar, por muy largos que sean, no te garantizan las cosas. Eso es lo que marca la diferencia. O sea, siempre va a suceder que al final de cada situación... Que al final de cada situación o problema que usted vive, usted estará influenciado por las cosas que escucha y por las cosas que usted está creyendo. Si usted escucha cosas que vienen de parte de Dios, eso va a ser una influencia sobre la vida de usted. Si usted se sienta a escuchar cosas que no provienen de Dios y que no edifican su vida, usted va a ser influenciado por esas cosas. Ahora si usted cree en algo que la Biblia expone Usted va a ser influenciado Por eso que usted cree Pero si usted no cree como Jesús dijo Es imposible por el corazón duro a veces Que el Señor haga algo Por la incredulidad Entonces analicemos bien qué escuchamos y qué creemos Analízalo bien. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué es lo que tú crees? La Biblia dice, la palabra de Dios que la fe viene por por el oír. Y por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tienes que escuchar? Palabra de Dios, hermano. Tienes que escuchar palabra de Dios. Tienes que llenarte de Dios Y eso hará que tengas fe Y al tener esa fe Que viene por escuchar la palabra de Dios Las cosas van a suceder Y el tema de hoy es ese Sucederá Es la segunda parte Sucederá Hay muchos hombres Que la Biblia Nos expone Que pudieron ver que las cosas Sucedían usted ha leído la parte de Sansón con una quijada de asno cuántos hombres pudo matar ha leído esa porción mil dice la escritura con la quijada de un asno imagínese pelear contra mil uno solo por eso la Biblia dice que uno hace huir a mil y dos a diez mil entonces, Sansón es un ejemplo de cómo Dios respalda y hace que las cosas sucedan. David tomó una onda, ¿se acuerda? ¿Cuántas piedras tenía? ¿Y con una sola piedra? ¿Dónde se la clavó? ¿Al gigante? Entonces, si usted va por la Biblia, puede ver grandes, grandes milagros que sucedieron. El mismo Eliseo estaba con su siervo y estaba tranquilo, dice que estaba sentado y el siervo cómo estaba. Estaba inquieto, estaba temeroso, estaba alerta y dice la Biblia que Eliseo le dijo a Dios, Ábrele sus ojos para que te pueda ver a ti. Dice que cuando terminó de orar Eliseo, lo rodeaban carros de fuego. Lo rodeaban a él. O sea, la presencia de Dios está con aquellos que confían. Yo no sé dónde está tu esperanza. Si las cosas en tu vida no han sucedido y lo que tú esperas no ha acontecido déjame decirte que debes de tener fe confianza esperanza en el Señor entonces cuando tú estás lleno de esa palabra cuando tú estás lleno de esas promesas cuando tú escuchas cada promesa de Dios hay cosas que van a venir a tu vida pero que no te van a mover ¿sabes? porque tú estás parado sobre la roca porque tú estás lleno de la presencia de Dios porque las cosas del mundo no te pueden mover Amén ¿Qué escuchas? ¿Lo que el mundo dice? ¿Le das mucha importancia a un momento de crisis? ¿Alguien aquí Se ha enfermado por algún problema? Ahí hay una que es Íntegra, dice, yo sí Anita dice, yo también mi hermana Josefina, los problemas son parte de la vida, ¿sí sabía eso? ¿Alguien te dijo, no, ven a Cristo y ya no va a haber problemas? ¿A quién le hablaron así? Aquí en esta casa no hablamos crisis, pero sabes, va a haber momentos en los que vas a, a pasar por, por momentos difíciles. El pueblo de Israel estaba en el desierto, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que estaban en el desierto? Iban por el desierto. ¿Qué hay en el desierto de día? ¿Qué hay? Calor. Adversidad. ¿Y qué hay por la noche en el desierto? Frío. O sea, ahí te va. En medio del desierto que tú vives o que vivimos, ¿qué era lo que mantenía al pueblo? No. No, le no ha leído la palabra de Dios. ¿La qué? La presencia de Dios. La presencia de Dios estaba con el pueblo, ¿sabes? Y hacía que el pueblo pudiera avanzar. En el desierto, Dios nunca te va a dejar. Grábate eso, porque está en la Biblia. ¿Qué era lo que se manifestaba de noche? Fuego. ¿Y de día? una nube. Entonces, en medio de la crisis, vemos al pueblo de Dios avanzando con la presencia de Dios. Tu crisis, mi crisis, el problema, mi problema, no vamos a salir adelante y las cosas no van a suceder si la presencia de Dios no es lo más importante para nosotros. Grábate eso, hermano. No van a pasar grandes cosas en tu vida si tú estás viendo solo el problema, si tú estás pensando solo en la, en la necesidad, tú tienes que decirle a Dios, si tu presencia está conmigo, Señor, yo voy avanzando, yo voy hacia adelante. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que tú estés pasando, la presencia de Dios fue lo que en ese tiempo hizo que el pueblo avanzara. De día y de noche Y si sí vemos el desierto Pero nos olvidamos de eso De la presencia de Dios Entonces ¿Qué estás escuchando? Le das mucha importancia a la crisis que vives O a la promesa de Dios ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Y qué es lo que tú crees? Lo que la palabra de Dios te enseña O lo que, o lo que el médico O lo que la situación te dice tenemos que ir a la palabra de Dios Si usted no filtra lo que está escuchando Si usted no filtra lo que está viendo Usted va a vivir siempre en derrota hermano Usted tiene que pasarlo por el filtro de Dios Muchos de los problemas que se infiltran en la iglesia Y muchas de las situaciones que vienen a la iglesia No es por causa de Cristo o sea, no pasamos un tiempo de, de crisis por Jesús Vivimos crisis por el pecado que hay en nuestras vidas Y por la desobediencia Y ahí no meta a Dios Mejor arrepiéntese y viva como Dios quiere Nada más Qué fácil, ¿verdad? Dios, pues no me alcanza, no tengo ¿Y, y cuántos pecados no has entregado a Dios? ¿Cuántas cosas? Y a, y a veces hasta le decimos a Dios, pues tú estás viendo Dios y mírame, no me ayudas. Mejor entrega tu pecado, hermano. Para que las cosas que Dios tiene preparadas para ti sucedan. ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que la palabra de Dios te enseña, hermano? Si no estás filtrando lo que ves, si no estás filtrando lo que escuchas, no te quejes con Dios. Porque si no vas a terminar siendo víctima de lo que escuchas Siendo víctima de lo que ves Y la Biblia me dice lo contrario Si usted va a 2 Corintios capítulo 5 versículo 7 Dice que nosotros no andamos por vista sino por fe Si ¿Sí está conmigo Entonces la fe es fundamental para que las cosas sucedan y tú avances. Te lo he dicho en otros en otros este, momentos la fe. La fe. Ahora, una pregunta, ¿quiénes quién aquí somos inmunes para ser influenciados de ser influenciados de los, de los mecanismos que este mundo ofrece? ¿Quiénes son inmunes aquí? Nadie de nosotros. Ay el pastor no tampoco yo No soy inmune hermano Soy un hombre Pero hay algo que marca la diferencia Hay algo que está en tu vida hermano Que está en mi vida que se llama Espíritu Santo El cual dice la Biblia El mundo no le conoce Pero nosotros sí. Tener una relación de intimidad con el Espíritu Santo te va a ayudar para que tú puedas vencer, salir, avanzar y ser menos vulnerable a lo que el mundo, a lo que el pecado te presentan. El Espíritu Santo está en tu vida, tú lo recibiste. ¿Estás conmigo? La Biblia dice que estamos en el mundo, pero que no pertenecemos a este mundo. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos es combatir, hermanos. Pelear con algo poderoso que Dios nos permite tener fe, fe, fe. Yo le he hablado en otros momentos que la gracia es lo que desciende del cielo y nos ayuda y la fe es lo que sube al cielo Por eso Hebreos 6, 1, 11, 6 dice Sin fe es imposible Porque tu fe es lo que sube al cielo Es lo que sube al cielo Y esa fe debe de ser permanente en tu vida Esa debe de ser la postura que debemos seguir esa debe de ser la posición de obediencia donde tenemos que estar. Ser hombres y mujeres de fe. Amén. Cuando regresamos a lo que Dios dice, fíjate bien. Cuando regresamos a la Escritura y lo que Dios dice que debemos de hacer, nos enfocamos en los propósitos de Dios. ¿Alguien aquí puede decirme algo que Dios nos pide que hagamos? Una cosa. Que seamos obedientes, ¿verdad? Que seamos obedientes. La obediencia es un mandato de Dios. Amén. Perdón. Dice la Biblia que seamos humildes, ¿verdad? En las bienaventuranzas. Que nos amemos. Fíjese cuántas cosas Dios nos pone, nos, nos fundamenta para vivir mejor, que nos amemos. Alguien por aquí dijo al principio, alguien más dijo y participó, perdón, que seamos fieles. Entonces, eh, cuando eso es parte de nuestra vida cristiana, cuando regresamos a ese fundamento, Dios va a ver cómo tú y yo nos estamos enfocando en las cosas en lo que tú debes de hacer si usted no ama a su hermano usted dice la palabra que es un mentiroso porque usted dice amar a Dios pero aborrece a su hermano primera de Juan 4.20 dice claramente lo dice Primera carta de Juan capítulo 4 verso 20 todo ese capítulo habla del amor y dice que el que no ama no ha conocido a Dios si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Amén. Ay, Fuchi, el hermano tal, no. No quiero saber de él. O oh, esta familia, no, ni me la menciones. Eres un mentiroso. Eso dice la Biblia, y tú no amas a Dios. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios? Si ni siquiera lo ha visto Entonces este es un principio para volvernos a Dios Y para creer lo que Dios dice que hagamos Que somos Eso hará que las cosas sucedan Y sucederá, ¿sabes? Que ese amor que Dios te ha dado Será como bendición para muchas, muchas cosas Amén si veo un problema, yo veo lo que Dios dice. Si estoy pasando luchas, yo creo lo que Dios dijo. Si estoy metido en situaciones y no puedo salir, yo sé que Dios me va a sacar adelante. Fíjate bien, Juan capítulo 14, versículo 29. Juan 14, 29, este versículo lo leímos el día martes. Y ahora os, los, os lo he dicho antes que suceda. Para que cuando suceda Creáis Amén Las cosas en Dios Siempre van a suceder Todo Dios Lo presenta A la luz En nuestras vidas Cuando tú vives en el Espíritu Dios siempre pone todo A la luz Amén y dice la palabra: Antes que suceda, para que cuando suceda, creas. Una de las cosas que detienen el que Dios pueda obrar es eso: la fe. La fe. Hay un dicho, ¿verdad? Ver para creer. No, pues si no veo, si no veo que cambia Él, yo no me voy a acercar. Y la gente vive así. Ahora, la gente cuando ve un cambio. Y se conforma con eso O a veces dentro de la iglesia nos conformamos Fíjese bien, para que usted ponga atención No viva ese evangelio Si tú ya no tomas, ya no fumas Ya no dices malas palabras No te sientas muy picudo, brother Eso es parte de tu vida cristiana Muchos creen que porque dejaron de tomar De decir malas palabras Dios los tiene que levantar y ponerles su... No, eso es parte de tu vida Hay más que eso hay más, que dejar, hay más que haber dejado de tomar y de decir malas palabras. Hay más en las cosas de Dios. Entonces, lo ha dicho antes, dice, de que suceda para que cuando suceda seamos personas de fe. ¿Amén? Yo estaba hace un momento ahí moviéndole al... Y cuando veo entrar a Marco con bolsas, digo, no lo identificaba, pero ya después que se lo da a mi esposa... Digo, wow, qué chido. O sea, Dios nos manda provisión para los niños. Qué bonito. Las cosas suceden, hermano. Todos aquí somos importantes para Dios. Y es una bendición darle a los niños algo. Si ¿Sí sabe que los niños son el dolor de Dios, Dios ama a los niños. Amén. Toma una decisión siempre con coraje, hermano. Y cuando tú tomas una decisión con coraje para enfrentar cosas que se te presentan, eso te va a generar algo que se llama carácter. Los cambios no vienen por sí solos. Tenemos que tomar la decisión para generar un carácter. Y eso nos pondrá en una posición correcta. Solo alguien que tiene ese carácter y coraje genera fe en su corazón. ¿Amén? Genera fe en su corazón. Y esa fe le permite esperar. Esa fe le permite recibir lo que Dios le ha prometido. Esa fe le permite eh, levantarse... Con mayor fuerza para lo que Dios le da Amén Si usted está Conforme Y si usted está En un estado de conformidad En el lugar a donde está Si usted se está acomodando En una posición de confort Usted necesita un cambio Dios no nos llamó a estar cómodos, Dios nos llamó a ser gente esforzada, a darlo todo por Jesús, amén. Y al darlo todo estamos entrando en un nivel mayor para que las cosas sucedan. Yo te voy a decir algo así. Y no te voy a decir, ay, perdóneme, porque Jesús cuando hablaba la palabra, nunca les decía, ay, perdone, ustedes son hipócritas, ustedes son sepulcros. No, nunca Jesús habló eso. Si tú crees que por congregarte los domingos, los martes y los jueves, te tienen que aplaudir Dios, estás muy equivocado. Tienes que pasar a un nivel mayor. Tienes que decirle a Dios ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi servicio? ¿Cuál es mi don? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para ti, Señor? El congregarte es una parte, diga conmigo, mínima de mi vida espiritual. Amén. La palabra del Señor nos dice en Proverbios capítulo 4, versículo 18. El día que tú te conformas, hermano, el día que tú te metes en una línea cómoda, Tú vas a dejar de crecer, la Biblia dice más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto Tu vida espiritual, mi vida espiritual debe de ser una constante vida de crecer, de esforzarme, de caminar buscando nuevos desafíos La Biblia no nos dice que tenemos que quedarnos en un nivel, la Biblia me dice que tengo que crecer eso dice la Biblia la senda el camino por donde tú vas debe de ser como una luz como la luz de la aurora está hablando del sol que va creciendo que brilla ¿Sí está conmigo así debe de ser tu vida todo mundo debe de ver esa luz dígame el sol cuando está en su apogeo ¿quién lo puede ver? todo mundo lo ve así debe de ser nuestra vida entonces cuando usted se conforma usted va a dejar de crecer cuando usted escucha cosas que no provienen de Dios usted va a dejar de crecer amén Usted no viene aquí a escuchar quién es mejor que otro o, o si el pastor eh, es de una forma. Usted viene a escuchar palabra de Dios. ¿A Eso viene usted aquí. Y yo no vengo a ver aquí quién habla de mí y de mi esposa. Eso ya sé que sucede. No me interesa lo que digas. Yo soy una persona que vive el evangelio así. No me voy a preocupar por esas cosas. Por supuesto que cuando las cosas Dios las abre Pues tenemos que dar la palabra y tenemos que amar Yo no estoy aquí para condenar a nadie Yo les amo a todos en el nombre de Jesús Porque Dios, dice Juan 3.17 No envió a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Si el mismo Jesús vino para salvar ¿Quiénes somos nosotros para estar señalando a la gente? Entonces tenga cuidado Tu vida espiritual nunca va a crecer Cuando tú escuchas, cuando tú murmuras Cuando tú hablas, no vas a crecer Por ende, lo que Dios quiere que suceda No va a suceder Grábate eso El día que tú te conformas, dejas de crecer Dile al que está a tu lado, no te conformes. ¿Cuántos quieren esforzarse más? A ver, levanten su mano. Ayúdame con la cámara, no le bajen. Ahorita voy a convocar a algunos a limpiar el templo. Hermanitos, se quedan aquí los tres. Nos vamos a poner de acuerdo. ¿Sí? A usted no le conozco, pero a ustedes sí. Entonces vamos a empezar a trabajar. Porque no vienen ni a la doctrina. Y aquí en esta casa ustedes llegaron a otro lugar Tienen que dar un fruto Se necesitan manos para limpiar Pero tú como estás bien cómoda hermanita Como tú dices no pues es muy temprano Dios te quiere sacar del confort Se necesita gente para limpiar Acompáñenme un poquito con los dos hermanos que vienen Y con las dos hermanitas que hay ¿Sabes? ¿Sabes? Necesitas salir del confort. ¿Crees que por venir y cumplir todo el año ya es suficiente? El día que abres tu corazón y te conformas, dejas de vivir. Dejas de vivir. ¿Quién te dio vida? ¿Y esa vida es buena o mala? El día que tú te conformas, dejas de vivir. El día que tú te conformas, dejas de confiar. El día que tú te conformas, dejas de hacer. Y por ende, Proverbios 4, 18, nunca va a ser algo en tu vida. Nunca vas a crecer, hermano. Las cosas no van a suceder. Fíjate bien, Isaías. Isaías, en el capítulo 65... En el versículo 25, en la versión latinoamericana, dice Isaías, dije 65. Creo que me equivoqué. Mm, déjeme buscarlo aquí, porque la tarde lo leí. Y sabes, cuando, cuando nosotros entramos en un estado de confort, las cosas no suceden. No se presentan eh, lo mejor para nosotros. No vamos a poder avanzar. Es el versículo 24, perdón. 65, 24. 24. Dice en la versión latinoamericana dice y sucederá que antes que clamen responderé yo Pero aquí dice y antes que clamen responderé yo ¿Quién va a responder antes de que tú hables? Dios te va a responder O sea va a suceder que antes de hablar la respuesta tú ya la tienes Amén Dice la palabra, y mientras aún hablan, ¿qué dice? Yo habré escuchado. Isaías da un marco hermoso aquí. Y si usted lee los capítulos anteriores, vemos cómo Dios, a través del profeta, le dice al pueblo, va a haber cielos nuevos y va a haber una tierra nueva. Desde Isaías está profetizada la nueva Jerusalén y eso hoy tú y yo es lo que anhelamos sí o no no sé si tú lo anhelas pero ahora vamos a ver lo que dice el verso 19 porque anhelamos si sí esos cielos, si sí esa tierra, si sí esa presencia con Dios pero no hemos comprendido lo que Dios nos pide Isaías 65 19 dice la palabra y me alegraré ¿Con quién? Dirá el que está a tu lado, contigo Con Jerusalén Y me gozaré Con mi pueblo Ese es el deseo de Dios Y dice la palabra Y nunca más Se escucharán en ella Voces De lamento, de lloro Amén Ni voz de clamor Si estás pasando un tiempo de aflicción, un tiempo de escasez, un tiempo de necesidad, un tiempo de desierto, déjame decirte que hoy eres un privilegiado porque Dios te promete cambiar todo eso. El profeta da un marco, si usted lee esa porción, el profeta Isaías pone un marco hermoso de los cielos y de la tierra nueva. Que nos esperan a nosotros Yo no sé si usted quiere estar en esa, en esa nueva Jerusalén Donde Dios se goza Contigo Donde Dios está esperándonos De una manera hermosa El verso 17 dice Porque he aquí Yo crearé nuevos cielos dice y tierra y nueva tierra de lo primero no habrá memoria ni, ni más vendrá al pensamiento entonces hay un hermoso marco ahí léelo desde el 17 al 25 para que tú sepas la promesa de Dios para tu vida lo que va a suceder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 Dios quiere que todo esto acontezca para nosotros Y el verso 19 me dice, porque, me encanta porque dice Me alegraré con mi pueblo, con Jerusalén Y dice nunca más Significa que habrá un cambio Porque cosas nuevas van a suceder Hay una historia hermosa en el libro de hechos Como hay un, un, un, una empatía en lo que Dios nos habla porque aquí vemos, por ejemplo, al apóstol Pablo zarpar y vemos cómo Pablo se encuentra en medio de una tormenta mortal. Dice la Biblia que no se veían ni estrellas, ni sol y la luna, nada, solamente estaba la tormenta. Y la gente que iba con Pablo se creían muertos, los marineros y los que iban con él. Estaban desesperados y listos para rendirse, para morir. O sea, estaban y Pablo habla con Dios y el ángel del Señor lo visita. Y vamos a ver ahí la palabra en el libro de Hechos, capítulo número 27. ¿Cuántos han leído esa porción? Dice la Biblia En el versículo 16 Dice 18 Pero siendo combatidos Por una furiosa tempestad Dice la palabra de Dios Al siguiente día Empezaron a Alijar empezaron a, a Y dice la escritura Y al tercer día Con nuestros propios Con nuestras propias manos Arrojamos los aparejos De la nave pero me llama la atención porque el verso 20 dice que no apareciendo dice sol ni estrellas por cuántos días, por cuántos días no has visto la luz de Jesús, piensas que todo está mal, piensas que la oscuridad no te deja ver el amor de Dios, déjame decirte que Pablo estaba en esa condición los hombres que iban con él pensaron que iban a morir. Y fíjate bien, dice la Biblia que no apareciendo ni sol estrella ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad que no pequeña. <risa> si no era pequeña, ¿cómo era la tempestad? Grande. Ya habíamos perdido toda esperanza de vivir. Amén. Pregúntale a tu a tu a tu vecino, cómo está tu fe, qué es lo que esperas de Dios, amén, porque a veces estamos dentro de la congregación, nos mantenemos dentro del servicio, tenemos un ministerio, somos personas eh, que tenemos un trabajo estable y hacemos cosas productivas, pero ¿cómo está nuestra fe? Dice la Biblia que estos hombres Habían perdido Toda esperanza De vida Amén Y vemos el verso 21 Dice entonces Pablo Como hacía ya mucho que no Dice que no comíamos Puesto en pie en medio de ellos Dijo Habrá sido por cierto conveni Conveniente Oh varones haberme oído y no zarpar a Creta Tan solo para recibir este prejuicio Este perjuicio Y pérdida Pero les dice algo O sea han desobedecido No importa que ustedes lo hayan hecho Les invito a que cambien Su actitud Amén En el verso 22 Les da una palabra ese, Los exhorto A que tengan buen ánimo ¿Quieres que las cosas sucedan? Mantén el buen ánimo Amén Mantén el buen ánimo Buen ánimo Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros ¿Con qué seguridad Pablo les dice? No vamos a morir Esa tiene que ser tu conversación con las personas que tú hablas Con las personas que están pasando Un tiempo difícil Ese tiene que ser tu consejo hermano Tu matrimonio no va a fracasar Tus hijos van a levantarse No pero si tú dices no Es que la hermana me dijo y fíjate manita Que su hijo nunca va a cambiar Es un borracho, es un drogadicto No, eso no es lo que Dios te pide Tu conversación Debe de ser esta Aquí vemos a Pablo en una misma situación En una misma circunstancia Él les había dicho no tenemos que zarpar ahí Vayamos por otro lugar Ellos dijeron no vámonos por acá Y vinieron las consecuencias Y las cosas pareciera Que no sucederían Y todos decían vamos a morir Pero vemos a un hombre Que se levanta y les dice Solamente la nave Ahora ¿Por qué les habla con esa seguridad? Yo toqué un punto muy importante, la fe. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, fue el mismo que le dijo a Pablo lo que iba a acontecer. Fíjate bien, el verso 22, el 23. Porque esta noche... Si ¿Sí entiende el concepto de noche ahí, en medio del problema, en medio de la crisis, en medio de la oscuridad, ¿quién te puede visitar? El Señor, el Espíritu Santo dice, "Ha estado conmigo el ángel de Dios", pero me llama la atención de quién soy. Sirves a Dios? Aquí me dice la Biblia que si yo le sirvo, le pertenezco a él. Y si no córtele. Alguien aquí dijo, "No". Ahí solo quieren que sirvan, pues sí. Claro que sí. Tienes, fuiste llamado a servir, hermano. Personas que empezaron a escuchar voces incorrectas. Que se dejaron contaminar. No es que el pastor los quiere poner. A... Pues si sí, tienes que hacer algo hermano. Tu vida debe de reflejar. A quién sirves. No donde te metes. Y vives igual afuera. Tu vida tiene que ser una vida de servicio. Y eso hará. Que tú le pertenezcas a Dios. Dice Pablo. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios De quien soy y a quien sirvo Dios le habla a Pablo Dios le dice Pablo pronto estaré en Roma Vas a estar ahí para predicar el evangelio usted conoce la historia se levanta esta tempestad y vienen los problemas por la desobediencia pero viene el ángel de Dios cuando la biblia habla de ángeles siempre traen un mensaje los ángeles usted recuerda cuando el ángel visitó a maría le dijo la palabra, le dijo lo que iba a acontecer ¿Usted recuerda cuando a José le habló en sueños? Y estando José dormido Dice vino el ángel y le dijo Dará luz un hijo Llamará su nombre Jesús Amén Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Ahí en Mateo 1, 1.25 Lo dice claramente, 26 Y le habla el ángel a José y le dice, no temas recibir a María. Mateo 1, 1, 25, 26. Y le, le, le empieza a hablar el ángel, como le habló a Pablo aquí. Como nos puede hablar hoy el Señor en medio de un problema. Pero eh, ahí la palabra eh, tiene que hablar a tu corazón, hermano. El verso 22, 23, perdón. Me fui muy adelante. Y ahí le habla el ángel Y ahí y aquí una virgen concebirá y dará a los un hijo Y llamarás su nombre Emanuel Que traducido es Dios El ángel le estaba hablando a José en sueños Y le estaba diciendo lo que iba a acontecer con Jesús Entonces hoy oh, hermano Hoy oh, familia Hoy oh, iglesia Tú tienes que escuchar a ese A ese Espíritu Santo Que te habla Que te habla cuando tú confías Que te habla cuando tú permaneces firme Que te habla cuando tú tienes fe Que te habla cuando tú le sirves hermano Y des, dejar de escuchar Otras voces que no te edifican Otras voces que te contaminan Otras voces que te distraen el ángel del Señor siempre va a campar alrededor de aquellos que viven en temor, dice la escritura. Y no solo eso, como dice el verso, y los defiende. No busques. No busques quién te la hizo y que te la pague. Tú ya no debes vivir así Teme a Jehová Apártate del mal Y sabes cuando el Señor Sale En defensa de su pueblo Eso es Algo hermoso porque Él pelea Nuestras batallas Amén Sucederá dile al que está a tu lado Las cosas van a suceder ponte de pie vamos a orar y vayan subiendo los hermanos del grupo vamos a ministrar un canto el Señor está en medio de nosotros Dios está aquí Levanta tus manos a Jesús Bendito eres, Señor Jesús, Padre de misericordia, Dios de toda gracia. Entregamos, Señor, nuestra voluntad a ti, Señor. Creemos, Señor, que a través de, de la fe que tú nos das, las cosas van a suceder. Sin fe es imposible, pero al que cree todo le es posible. Señor, gracias por este tiempo. Gracias te damos Señor, queremos darte gloria Señor, gracias te damos en esta hora, bendice a todas las familias aquí presentes, Señor queremos ver tu gran poder sobre este pueblo, sobre esta casa, enséñanos a amar tu obra Dios como tú la amas y amarnos unos a otros, en el nombre de Jesús Te damos gracias En el nombre de Jesús Amén Si tú estás agradecido con el Señor Cántalo fuerte Él está aquí Hermoso eres Jesús son tus palabras es tu amor con glorioso eres Jesús es tu poder muerte en la cruz la que me salvó Rescato. momento ahí nos dio libertad, te doy gloria gloria. te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, te doy gloria, gloria. A ti Jesús Cuán hermoso Eres Jesús Son tus palabras Es tu amor Cuán glorioso Eres Jesús Es tu poder Tu muerte que me salvó me rescató un momento ahí nos dio libertad te doy gloria gloria. te doy gloria, gloria yo te doy gloria, gloria yo te doy gloria, gloria a ti Jesús te damos gloria te doy gloria, gloria Gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria y a ti Jesús con una corona de espinos, hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, hiciste rey por siempre.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 A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Y a ti Jesús Aleluya Gracias a Dios Levanta tus manos, vamos a a salir de este lugar, vamos a casa, Señor. Algunos tomarán algún transporte, caminarán, algún vehículo. Señor, nos vamos llenos de tu presencia. Nos vamos, Señor, creyendo que las cosas van a suceder por la fe. Por la fe, Señor. Creemos que así será. Así como tú, Señor, visitaste a Pablo, Señor. Así tu Dios traerás esa visitación a nosotros. Gracias en esta hora. Llévanos con bien, en el nombre de Jesús. Amén. y Amén. Denle un abrazo a su hermano. Dios le bendiga a todos. Nos vemos el día sábado y domingo. Dios les bendiga a todos.